amigos, bienvenidos al último video del curso de emprendimiento cultural y creativo el cual lo vamos a dedicar al concepto de la diversificación. La diversificación es muy simple de entender cuando vemos este, esta foto y que nos habla de un viejo dicho que es no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Algo así es lo que queremos nosotros hoy día conversar. Tener diferentes canastas según la cantidad que podamos generar para nuestros contenidos y por, por ende generar ingresos de manera diversificada. Diversificación la podríamos definir de la siguiente manera. Una misma propuesta de valor, ya recuerdan la propuesta de valor, ¿cierto? ...que pueden tener más de una ustedes... ...puede ser empaquetada de tantas formas... ...como formatos pueda tener un mismo contenido. Lo que queremos decir... ...es que... ...si tú tienes una propuesta de valor como un concepto central... ...podríamos convertirlo en distintos productos... ...en formatos diferentes... ...cierto... ...que, que equivalgan a un mismo contenido... ...pero de distintas maneras, de distintas formas. Esta es la mejor manera de darlo a entender. Conocen 31 minutos, ¿cierto?, de la productora Aplaplac. Ha estado en varios países de Latinoamérica. Ellos construyen una matriz de 360 grados con ciertos elementos que podemos identificar muy bien. Por ejemplo, está el programa de televisión y la venta de la productora, ¿cierto?, a la televisión. Por otro lado también, generan una película. Y esa película, que es parte de los mismos contenidos, ¿cierto?, la generan y la venden eh, en sala de cine. Por otro lado, tienen ciertos trabajos como este, que estoy mostrando acá, que es... Eh, Romeo y Julieta y que este Romeo y Julieta eh, tiene varios auspiciadores. Porque está a través de una venta que se hace a través de la ley de donaciones culturales. ya Y está. hay, hay varios patrocinadores. Incluso estaba aquí Subaru. Después tienen. en el mundo editorial también. Tienen álbumes. tienen libros. Tienen revistas con stickers, etcétera. Tienen también el concepto del merchandising, que es importante. También venden un, desde, desde artículos para cumpleaños hasta mochilas, ropa y otras cosas. Supongo que no lo hacen ellos, supongo que son licenciamientos que eh, ellos finalmente no hacen la mochila, pero quien hace y vende la mochila les pagará un porcentaje a ellos por el uso de la marca, el uso de lo, de, los, eh, eh, de de los de todos los personajes. ¿no? Graban discos también y venden discos, discos tanto físicos como las descargas a través de iTunes, Spotify y distintos Medios, ¿no? Generan conciertos y presentaciones en vivo, ¿no? Como esta. También generan co-branding, que es eh, que aparezcan al lado de una marca, como en este caso Subaru, ¿cierto? Con una campaña de prevención de riesgo que es suelta maldito teléfono, o sea no vaya manejando y hablando por teléfono al mismo tiempo. Y finalmente también le compran, en este caso a Chile, le compraron todo una, un programa de, de una campaña para eh, eh, reclutar censistas para, para el censo que hubo el año 2007. Si se dan cuenta, generan varias formas de generar ingresos bajo un mismo concepto, que es 31 minutos. Y probablemente los contenidos son los mismos, tienen las mismas fotos, los mismos guiones, pero se hacen adaptaciones eh, dependiendo del formato en el cual eh, se empaqueta. A esto le llamamos nosotros construir matrices en 360 grados, y que es muy propio de las industrias creativas, porque venden conceptos. No es como vender pan, que que vende pan solamente vende pan y puede cambiar, no sé, sea, los tipos de pan, pero va a vender siempre pan. En este caso eh, podemos ver en esta matriz que estoy mostrándoles ahora una infinidad de, de productos o de formas o de formatos para generar financiamiento y para generar ingresos. Solamente para darle una vuelta a esto, ¿no? eh, que pueden haber muchos más, por cierto. La venta directa, que ya estamos viendo, si era un programa de televisión, puede vender directamente. Las descargas de tu programa, la descarga de tu música, la descarga de tus fotos, qué sé yo. Contratos publicitarios, ¿cierto? Cuando estábamos viendo que se, se, se utilizaba la, la marca de, de la compañía o del producto en co-branding. Licencia, el, el licenciamiento de los derechos, auspicio empresariales a través de la ley de donaciones culturales, a través de las donaciones sociales, etc. El crowdfunding, que es un tema que ya lo habíamos visto hace un, un, un par de videos atrás, ¿cierto? que también puede ser una forma de construir un producto específico dentro del concepto. Los subsidios. Hay subsidios desde el emprendimiento hasta la creación, hasta la difusión, la distribución, dependiendo de tu país, dependiendo eh, de, de los ministerios de economía, de cultura, de educación. Los derechos de autor, que también no son menores, ¿no? Eh, ahí están las empresas que generan la recaudación de esto y, por supuesto, siempre vale la pena estar ahí eh, adentro de, de ella y tener todos los papeles al día, cosa que si llega a sonar tu canción o tu, o, o tu material audiovisual en una radio o en televisión, eh, te puedan llegar esos derechos de autor que se generan. Los regalos corporativos para gente que trabaja cosas físicas como la artesanía, como el diseño, ¿no? También es una, un, un tema importante porque son ventas eh, masivas que se pueden hacer a empresas. El merchandising, ya lo vimos, ¿cierto? Siempre el merchandising... Es un mecanismo de venta de venta de otro producto eh, a, a terceros Y que incluso pueden ser otros los que los fabrican y que los venden. ¿no? Eventos, también conciertos, presentaciones, giras, etcétera Y así podríamos sumar varias más, como les decía. El punto y lo interesante es entender que de un mismo concepto tú puedes empaquetar los contenidos, N veces. Ese, esa es la invitación que le estamos haciendo en la diversificación. Puedes también trabajar el tipo de ingreso que podrás tener según el tipo de cliente al cual le vas a vender, qué tipo de producto, por cierto. Aquí eh, le muestro una matriz que hicimos con alguien que estaba vendiendo, que estaba trabajando en biodanza y, eh, y, y terapia de danza también, o danza terapia, y pudimos ver, analizar varios tipos de clientes al tiempo que también teníamos varios productos y qué cosas se podía vender o qué tipo de eh, ingresos podríamos reflejar de cada uno ¿no? y encontramos las ventas directas los auspicios empresariales la ley de donaciones culturales o sociales eh, el crowdfunding por otro lado etcétera, ¿no? Eh, es súper importante entender de qué tipo de, de, de negocio estás hablando este es el tipo de relación entre clientes, ¿se acuerdan? que lo vimos en el, en el video pasado de, del modelo de negocio. Y finalmente, podrías tener tus planes de acción en las cuales tú dices, ok, si tengo varias, eh, si estoy diversificando, ¿cómo pongo cada uno de estos elementos y cómo los he hecho andar? ¿Cómo los priorizo a, a través de una carta GAN? ¿Cómo le pongo metas, cierto? Y tengo indicadores para que esas metas, eh, saber si las estoy cumpliendo o no. Y si estoy trabajando eh, con más de una persona, eh, ¿quién es el responsable de esto? ¿Cierto? Si tengo un equipo de trabajo. Todo esto te va a servir para planificar tu modelo de diversificación. Tengo una matriz en la cual puedas eh, ganar dinero, eh, generar ingresos, generar riqueza de distintas maneras... Eh, y al mismo tiempo y con el mismo producto pero vestido de formas diferentes ¿no? eh, para terminar decirle que, que espero sus trabajos que armen su matriz en 360 grados y a lo menos armen también eh, qué producto y a qué cliente le van a vender ellas y qué tipo de qué tipo de ingresos van a, van a, a generar es decir Espero esta matriz y espero esta matriz de ustedes. Bueno, y para terminar, los invito a descargar un libro que hice con mi equipo, que trabajamos el año 2014-2015, eh, levantando buenas prácticas de emprendimiento creativo y cultural, con gente que ya emprendió, gente que ya, ya hizo su ejercicio de... de de salir a la calle, de armar su propuesta de valor y todo esto, ¿no? Eh, son más de 60 emprendedores que escaneamos en 12 países de Latinoamérica y levantamos las mejores prácticas y de esas eh, tomamos 10 que la, la convertimos en una especie de manual de cortapalo, ¿ya? Y que eh, lo, lo dejamos en este libro que se llama Prácticas de emprendimiento creativo y cultural en América Latina. La descarga del libro se puede hacer eh, gratuita en emprendimientocreativo.lat ha sido un placer trabajar con ustedes espero que le haya servido todo este material y ya estamos comunicándonos pronto mucho éxito